No es verdad que podía jugar ese papel en una sociedad que estaba el generalísimo Rafael Leonida Trujillo Prima. Es imposible. La universidad estaba filtrada de caliés. La universidad era presa, un preso de confianza de Trujillo. Entonces esa universidad no podía tener un grado académico adecuado para poder, como es realmente el objetivo de cada universidad, de propender a producir conocimiento científico para el desarrollo de una sociedad. Si en aquella época, como decía el letrerito, en esta casa Trujillo es el jefe... ¡Vaya medio. Usted cree que era mamá. Yo viví 20 años de mi vida. Y no tuve problema porque mi padre era juez y se llevaba bien con el régimen. Y yo no tuve nunca problema. Sin embargo, tuve amigos que lo adoré, que hicimos una hermandad. Por ejemplo, José Gil Santo Badía, que se me acaba de morir donde José, José Gil, cuando se metía dos tragos y empezaba a, mamar, a hablar de su yo lo cogía y me lo llevaba a su casa y ahí yo dormía en la casa con Doña Niña. es una situación que muy sea, difícil. Porque yo me conocía, que es difícil. Lo ¿Qué que debe ser contada para que las presentes generaciones, porque, excusame la interrupción, pero que las pequeñas, las presentes generaciones, es bueno que conozcan eso, porque yo veo mucha gente aquí, ignorante, de esa, de esa historia que upan y, e idolatran acciones trujillistas son las personas que hemos logrado inculturizarnos un poco con la lectura y conocer y no tener esos lastres familiares es lo que tenemos un poquito de, de, de libertad de pensamiento es la vivencia, fíjate bien este es un pueblo bueno te lo digo yo yo en todas mis actividades que he tenido me ha ido bien. Y me ha ido bien porque las personas que he tenido a mi lado han sido personas maravillosas. ¿Me sí. sí. entiendes? Su equipo es muy bueno. Eh, es muy difícil a un campesino, a una persona de baja cultura que ha tenido que abandonar su lar nativo, país Estados Unidos, a trabajar los que van a trabajar... que son muchos los que van a trabajar... y lo que han hecho fortuna... adecuadamente y decentemente allá... y esos dominicanos son tan buenos... que nos mandan la remesa... a los pobrecitos... la solidaridad del dominicano... es maravillosa... lo que sucede... es que como tú sabes... la fuerza del poder... domina las comunicaciones los programas se hacen para tener sujeto a la ciudadanía. La libertad es relativa y es relativa por un hecho trascendente que yo leí siendo un joven suelo y jamás se me olvidó. ¿Tú oído hablar de Cortázar, el gran intelectual argentino? En una entrevista que yo leí en de él en live, que le preguntaron, él era marxista leninista, y lo invitaron en la emisora de París más famoso y el canal de televisión más famoso, para que él fuera a una entrevista. Y él dijo que no, que él no podía ir, ni iba a ir. Entonces, fuera de eso le cuestionaron, pero si le están dando la oportunidad para que usted pueda exponer sus ideas, y él respondió, sí yo voy un día a ese programa y puedo poner mis ideas pero después los demás se pasan el año entero combatiendo mis ideas y mis ideas quedan en el suelo sí, porque Entonces, es que televisión, los medios de comunicación eh, se hicieron para entretener educar e informar pero hay un cuarto apellido que nadie lo dice que es el de influenciar que es precisamente el mayor de los objetivos Ok, se enteran ustedes de la muerte de Orlando Martínez. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo fue el panorama en ese momento? Terrible. Todos nosotros, yo estaba en mi ejercicio profesional, yo estaba en el tribunal, yo no sabía nada. Mi esposa me llamó, me dijo, mataron a Orlando. Eso fue eh, catastrófico. De inmediato eh, todos fuimos acercano hablando Orlando para ver el asunto, recogerlo para el sepelio, en fin para todo, pero eso fue eh, imagínate guardando la distancia para que tú tengas una idea aquí hay un gran intelectual que escribía un artículo dos a la semana, André L. Mateo sí. para mí uno de los grandes intelectuales que hemos tenido sí. y un gran filólogo poca persona yo he visto que sepa usar mejor la palabra que Andrés bueno Orlando tenía microscopio su calumna, que era todos los días y trataba sobre temas básicos y fundamentales que estaba padeciendo la sociedad dominicana era una persona muy querida muy respetada, sobre todo muy amada por nosotros, los contemporáneos de él. Inclusive una persona admirada hasta por sus propios adversarios. Conozco personas que fueron adversas a, a sus ideales, que admiraban a Orlando Martínez. Sí, eh, eh, hay mucha tela por donde cortar. ¿Quiénes mataron a Orlando? Porque sin duda, la muerte de Orlando, ahí te voy, la muerte de Orlando sale de los militares que están alrededor de los jefes militares de Balaguer. ¿La orden no salió de Balaguer? Sí, Chinino, el almirante Jiménez. Milo. Milo. Sí. Ahí. Al Monte ahí Lluveres, se dice que Al Monte Lluveres también estuvo a un nivel de, de, no, no, de incidencia. Eso fue, no, ese fue del brazo ejecutor. Ese lo asaltaron, en la, en hace como 15 días, lo saltaron en una villa de casa de campo. Ese ladronazo, un general, Dije con una villa en casa de campo. Un general que no... Óigame, señores, Aquí lo asaltaron. Entonces, ese ladrón, como que le faltó, qué sé yo, información para que se reivindicara. Vamos a seguir escuchando. Pero tú Escuchame. tienes que ver, tú tienes que ver, ver, ver eso, Wilson como el producto de un proceso terrible que vivió la sociedad para ir democratizándose poco a poco. Tomás Jefferson, uno de los grandes presidentes que ha tenido Estados Unidos, decía la libertad se escribe con sangre. La sangre su abono natal tú no habéis visto en ningún país en la revolución francesa que ha sido una de las revoluciones más sangrientas que han habido. Tú te lleves de te, te lee, le, eh, o te relé a. Uh,